Manuel Albornoz, que nos juntamos de repente, pero los regulares son Oscar Enojosa y René Muñoz, que cada siete años nos encontramos más o menos. De esa fecha, cada siete años. Qué bueno. Eh, Están es distintos que uno es ingeniero y cuando nos juntamos de nuevo era psicólogo. Es, mira. Esa es distancia más o menos entre, entre cada junta. Pero seguimos siendo amigos, seguimos. Conversando, cada a boca, hasta la una de la mañana, nos juntamos a almorzar. Ah, qué entretenido. Una cosa muy, muy entretenida. Hay que decir que Claudio sí. en la casa tiene un piano tremendo. ¿Y, y tocaron piano también, Claudio? ¿O no fue, fue en otro lado? Eh, no, eh, aquí en la casa fue, pero Ah, no, ya, pero tocaron no un piano, le... no tocaron pianito. Ya. No. Y tienen tocar... Como... No, no, tal. Maravilloso. Oye, Claudio, bueno, saqué el coso este, mira, que estaba con, con esto, no sé si se veía, pero mira, este es el coso que tenemos para limpiar acá, le... Todos los protocolos a ha por ahí. Ah, hoy, sí. sí, sí. Pues. Oye, Claudio, claro, bueno, pues. eh, conversemos hoy, pues, de, eh, eh, eh, bueno, antes que todo, invitar a nuestros auditores a que participen a través de nuestro WhatsApp, el más 5699 888 y también, como estamos emitiendo a través de Facebook, pueden eh, participar a través de la cajita de los comentarios ahí en el Facebook Live de TV BioBio Bio, donde también estamos... Eh, lanzando esta transmisión en directo. Eh, Claudio las fechas, estamos a dos semanas de la Navidad, de Nochebuena eh, una fecha súper sensible ¿eh? y, y, y estamos viendo cómo afrontarla, sobre todo personas que no están pasando un momento anímico muy bueno cuéntanos un poquito cuáles son las principales eh, o las principales situaciones en las que personas podrían estar un poquito con el ánimo más bajo para estos días en qué situaciones están mandando bueno hay que pensar que eh, en algún momento lo conversamos por ahí es una fecha de, de muchas emociones, estrés, trabajo, fin de año, etcétera. Pero en el plano más sí, mira, se nos fue el audio, Claudio, ah, ¿eh? se nos fue. Se... Espérame un poquito, que está reconectando ahí. Bueno, te... Espérame un poquito Claudio. Ahora sí, es que se nos había cortado, pues quedamos justo la... en eh, ah, las personas. Algún... Sí, no, tenemos problemas. Vamos a tener que reconectar ahí, parece Willy. Sí, ya vamos a estar retomando el contacto con, con Claudio Cornejo, porque parece que se nos, se nos cuchufleteó ahí el asunto. Pero ya vamos a estar con eh, Claudito mientras retoma el contacto. Eh, los leo en el más 5699-278-888. A ver, eh, oye, aquí me dicen... Eh, a ver, saludos. Eh. Yo voy a pasar las navidades lejos de mi familia. Pero estando siempre en contacto, no, no creo tener tanta pena por esos días. Bueno, si, ta, también le van a preguntar a Claudio si es que hay una predisposición eh, para estar así como apenado por esos días, porque la gracia no es estar apenado. Por, ¿eh? Eh, ¿Habrá una predisposición de que esta es una fecha emotiva quizás? ¿Será una cultura... Negativamente normalizado o positivamente normalizado, se lo vamos a preguntar de inmediato a Claudio Castillo. Perdón, Claudio Cornejo, me da con Castillo. Claudio, eh, yo te había hecho una consulta, pero quiero hacerte una sobre la marcha. Ah. Tenemos normalizado que esta fecha debe ser para pa echar de menos, para extrañar, que es como una, una cultura que tenemos institucionalizada. No, no hay, no hay caso con la comunicación. Vamos a arreglar ese algo pasó. Ahí sí, ahí. ¿Ahí sí? como que como que nos vamos. Sí. ...y se reconecta, y se reconecta... ...mira, si me vuelve a sonar el pito ya... ...vemos otro medio, pero... Eh, ...te decía Claudio que... Eh, ...parece que como cultura... Como, ...como sociedad... ...hemos normalizado... ...el hecho de que esta, esta fecha es como chuta... ...si no estamos con la persona, con la familia... ...con el ser querido cercano... Eh, ...es como chuta, te, te, te emociona... ...es como... ...quizás la gente asume mucho de que... ...lo va a pasar mal necesariamente... ...si está lejos de su gente... ¿Eso es algo inherente, sentimiento inherente, o es algo que, que institucionalizamos como sociedad en esta fiesta? No, no hay caso, William. Ya, eh, no. ya vamos a, a retomar luego con, con Claudio. Sí, por teléfono nomás. Sería todo. Eh, una con 23. Eh, ya les decía, el accidente, reitero lo de Vespucio Sur, en Vespucio Sur, al oriente, frente al terminal pesquero, tres, cuatro automóviles colisionaron, iban en movimiento, los cuatro, uno volcó, están dos de las tres pistas bloqueadas hacia el oriente... Eh, en, esta, en esta autopista sobre, eh, a esta hora de la madrugada un accidente que ocurrió hace 10 minutos nos contaba Claudio, un auditor de la radio al 800-810-810 ¿Estamos? Ya, Claudio, ahora sí, dele nomás porque ya te he hecho como que cinco preguntas y nunca hice haya <risa> cortado Dale tú nomás Ya, bueno, hola. Eh, Sí, yo, lo que te decía es que estoy dando una charla a personas durante casi un año de concepción. Ya y, y hablamos con cierre de, de año Cómo cada uno vivía la Navidad O, o estas fiestas Algunos vivían un espíritu muy de fe De devoción Otra señora decía que estaba sola Que se quedaba de los recuerdos Pero prefería acostarse temprano Porque recordaba cuando Ella se preocupaba de los niños De probar los juegos, los regalos Entonces para ella ya no tenía mucho sentido Y así cada uno va viviendo estas fiestas Porque con ese tour nos evoca emociones y también nos contacta con nuestra infancia es imposible no contactarse con nuestra infancia o con nuestras raíces como familia para algunos muy positivos, muy bonitos, muy idealizados y quizás para otros no tanto para otros también hay personas que lo sienten con dolor eh, sin embargo, más allá de la fiesta en sí o del sentido que le demos es cómo poder rescatar el espacio grupal insisto, más allá de la fiesta en sí ...porque hemos estado conectados durante todo el año... ...o estos dos años más bien con... ...a través online o algunas cosas así... ...pero en estos momentos existe la posibilidad de juntarnos... ...más presencialmente... Eh, ...quizás no para Navidad, quizás no para Año Nuevo... ...pero cómo ir facilitando ese encuentro... Eh, ...afectivo, fraterno... ...que nos da el sentido de personas... ...que nos da el sentido de, de poder abrazar... ...de poder dar la mano, un beso... ...insisto, sí, con todas las medidas de seguridad que corresponden... ...pero... Eh, existen ciertas posibilidades en estos tiempos de poder juntarse, poder eh, rehistorizar, es decir, volver a, a, a recordar momentos juntos de infancia con algún amigo, amigo, familia. Eh, y si estoy solo, ¿cómo propiciar eso también? Es decir, eh, no quedarme en estos tiempos en casa porque siempre nos va a invitar a reflexionar, ya sea para bien o para mal. Pero tenemos que estar como muy atentos, muy... Eh, muy conectado con sacarle provecho a la emoción que estoy sintiendo en estos tiempos y como decía este espacio esta posibilidad de juntarse es una buena posibilidad a propósito de que estamos en diciembre no necesariamente por navidad pero sí eh, esos contactos que enriquecen que nos llenan de energía eh, que nos permite de, eh, disfrutar la sonrisa del otro o de la otra persona yo creo que eso es como quizás la invitación más importante en estos tiempos mm. Eh, también tiene un tema de que, por otro lado, porque yo digo, Chuta, chuta es súper, mm, quizás sensible para muchas personas, por ejemplo, que han tenido una pérdida reciente, el fallecimiento de un ser querido recientemente, y como, el, eh, como que ya se predisponen a que la Navidad van a llorar, eh, van a sufrir, porque lo han hecho de menos, claro, una fecha súper especial, pero por otro lado... Pasa lo contrario, pues, Claudio, que también el, el todo el tema de, de lo comercial de esta fecha quizás nos ha puesto un po y también a, a gran parte de las personas lo ha puesto un poquito más insensible en este aspecto, que, que um, priorizan lo, el consumismo antes de lo que significa esta fecha, para quienes la celebran. Sí, eh, precisamente esto lo que hoy en esa reunión que teníamos, uh -huh. porque, bueno, eh, surge de un espíritu de fe, el nacimiento de Jesús y todo lo que significa... Eso, para los que creemos en Dios o tenemos alguna religión, eh, tiene un sentido que es lo nuevo, es en la natividad, es volver a nacer. Para los que no tienen fe o lo celebran en el, en el sentido más de familia, también es una reflexión, es decir, ¿cómo se para el año que viene? ¿Te lo mejor para el próximo año? Eh, nos invita siempre como a, a mirarnos una retrospectiva, es como a detenernos, y queramos o no, nos pasa eso. ...pero por otro lado también eh, estar a gran tentación de todo lo que significa... Eh, ...lo externo, lo visual, eh, llenarnos de mucho ruido y, y pocas nueces también... ...porque eh, como te decías tú, es un espacio para quizás mirarse un poco... ...o compartir en familia, cenar, hacer una cena de Navidad... ...aunque sea cualquier cosa, si sí, puede ser una soba en sobre, no importa... ...pero estar ahí con la carita todo sonriendo eh, es bonito... ...pero qué terrible cuando le agregamos el sentido comercial... porque los niños mira hay que explicarle muy bien a los niños oye este es el regalo que te vamos a hacer a ti mm. que no es que sea el mismo del vecino claro. porque el vecino tiene más dinero los papás no sé, hay que empezar a, a caer un montón de explicaciones para justificar que se me escapa la navidad de lo que le sean todos los eh, grandes comerciantes y todo lo que nos impone como como espacio eh, enajenado en definitiva sabiéndonos nosotros mismos y cayendo en otras ...ideas que están fuera de nuestras capacidades y nuestra realidad... ...y fundamentalmente de nuestro sentido como personas. Aquí me dice una auditora, Victoria no se escribe, ¿eh? Muchas gracias Victoria por tu opinión. Eh, y de hecho yo le acabo de mandar una respuesta también eh, eh, vía interna... ...a propósito de lo que nos describe Claudio, que también estamos observando ahí en pantalla. Hola, ¿no será que se ha perdido la verdadera razón por la que se celebra esta fecha? El viejo pascuero igual a regalos. Nacimiento de Jesús, paz, esperanza. Eh, bueno, también depende, como tú lo decías recién Claudio De la creencia de cada uno Sí, mm -hmm. es eso, porque ahí no podemos generalizar es decir es Hay dos, dos posiciones, El Viejito Pascuero Y las películas que dan en Navidad son muy bonitas, tiernas Pero hablamos del Viejito Pascuero y no claro. de Jesús claro. Eh, claro. Los villanciscos hablan de Jesús y no del Viejito Pascuero claro. Por eso cada uno va a optar un poco por lo que considera que es más importante Halloween, lo, los brujos y brujas harán fiesta Y los zombies con Halloween y otros lo harán como una fiesta desde niño. ¿no? Es decir, claro. cada uno aprovecha el momento como, como uno mal eh, que signifique. Pero sea de una manera o de otra, siempre hace un espacio, como decías tú, si hay un ser querido que ha fallecido, es un momento para también echarlo de menos, para algunas lágrimas que van a caer en esa cena, si es que hay cena. Pero eh, siempre tiene ese carácter de reflexión y de encuentro, claro. sea la mirada que es, que tenga cada uno. Oye, Claudio, aquí hay un tema, a esto era lo que yo iba al inicio, y quiero compartirlo contigo y con nuestros 2-3, porque aquí hay un caso súper, súper eh, gráfico respecto a, al, al punto al que yo quería llegar, o uno de los puntos a los cuales eh, yo quiero llegar, y lo pasamos a ver también a través de BioBio Bio TV. Fíjate, hola, vivo sola hace 20 años y paso sola Navidad y año nuevo, mis compañías son mis dos perritas. Y no por eso machaco, me mentalizo y estoy bien. Recibo llamados de parientes y amigos, recibo invitaciones, pero me gusta estar tranquila en casa, aunque suene raro, me acostumbré. Y ustedes me acompañan, mira, claro. Y seguramente ahí vamos a estar también, como siempre, en vivo, acompañando a nuestros solteres de Navidad y Año Nuevo. Tina de Walper, nos escribe, mira tú, va. Ah. Y, y, y Tina tiene mucha razón. Con esta charla que he era para gente de Walpen en Concepción. Así que andamos bien cerquita en, en estos temas que hablamos el otro sí. día. Eh, eso eso que dices eh, está muy bien, pero fíjate, me mentalizo estoy bien, recibo llamados de parientes, eh, perfecto, es como asumirlo desde eh, lo que somos, es decir, si estoy sola y he estado siempre sola, perfecto, esa es mi vida, ese es mi funcionamiento, tengo perritas no hay carencias emocionales o no he tenido pérdidas, eh, mm -hmm. está bien. Eh, y eso es esperable, es decir, eh, encontrarse con uno y sentirse bien con uno, yo creo que el primer punto estoy con más, excelente pero eh, el problema es cuando yo me siento solo o sola y en estos momentos de fiesta o de eh, de, de toda esta algarabía que hay eh, más solo o sola me puedo encontrar, claro. y es ahí donde está el punto, porque como dice tiene perfecto y, y eso es lo esperable sí. eh, sentirme siempre incluso no cuenta con gente y se, se sobreguardo eh, Claudio, otro comentario nos llega de nuestro gran amigo Piero de Coyipuye, que siempre está en la sintonía. Hola, en esta fecha es complejo para la familia. Por ejemplo, un hermano en Los Ángeles, y mi hermana en Talcahuano, eh, yo, mi mamá, eh, a mi mamá le, dio un, eh, le dieron dos paros y un infarto. Trabajo por turno, soy guardia, eh, turno de mañana y 31 tarde. Bueno, mi mamá está bien hasta el momento. Somos todos creyentes del viejo Pascuero. saludo el, el Piero de Coyipuye. Eh, y eso nos dice Piero, que en el fondo también Quizás las cosas que le han pasado a nivel familiar son las que también pueden hacer más sensibles estas fechas. Sí, es muy bonito, hay un buen lugar para almorzar allá. Sí, sí. todo, por eso digo, todo nos hace sentir más ya. en carne propia lo, lo que pasa en estos días. Estamos más sensibles, mucho más sí. sensibles. Eh, Claudio, discúlpame, déjame dar una aviso urgente esta hora, quienes están en la sintonía de Bio Bio la radio, hay un vehículo que por Vespucio Norte, entre Quilicura y Conchalí, me dijiste William, desde Quilicura hacia Conchalí, eh, va contra el tránsito un taxi, una, un taxi básico, va contra el tránsito con el conductor en completo estado de ebriedad, precaución extrema quienes circulan por Vespucio Norte, en, en este caso por la calzada hacia el oriente, porque por esa calzada entonces va contra el tránsito... Este taxista eh, ebrio, además, que puede producir cualquiera, eh, en cualquier momento un accidente eh, con consecuencias nefastas. Así es que precaución y el llamado ahí a la autoridad también a que eh, puedan sacar este auto lo, lo antes posible. Claudio, me decías. Que, que sí, decir en el caso de su madre hay que estar atento. Uno queda medio preocupado, la madre también está preocupada. Eh, sí. Pero también es el, el espacio de... Ah, y además el contorno, entonces, quizás no cárcel nocturno. Está bien. y eh, Ahora, yo creo que más bien, más que celebrar eh, el día y la hora y no sé qué cosa, es eh, el espacio de reflexión, como decía Tina. Sentirse bien uno, decir, a ver, ¿qué he logrado? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien salud? ¿Regular? ¿Mar? ¿He tenido alguna pérdida familiar? ¿Estoy con tristeza? ¿Con pena? Pero bueno, ¿cómo...? Eh, aprendo y en estos tiempos y en nuestra cultura cómo aprendo a conocerme, a contactarme conmigo, a ser feliz conmigo a que cada uno sea feliz consigo mismo y, y eso permite que podamos enfrentar un montón de otras cosas no llenarme de ruido para sentir que no estoy solo uh -huh. e incluso algunos que están acompañados también se sienten solos y solas por eso creo que eh, la invitación es como, eh aprender a conocerse, aprender a valorarse aprender a quererse si sí, he intentado muchas veces no puedo, entonces tengo que ver si tengo alguna depresión o otra cosa más, más compleja. Pero lo, lo esperable es que uno, eh, podríamos decir, al mal tiempo, buena cara. Es decir, cómo eh, tenemos la capacidad de los seres humanos de eh, reorganizarnos. Si la fiesta ya a llegar día a la casa y llegaron dos nomás, bueno, tres, cenamos y si estoy sola como Tina, feliz, ella con sus dos perritos. Eh, y, y la llaman por teléfono y se conectan por cámara. Es como es el espíritu, es como es eh, la sanidad mental, por decirlo de alguna manera uh -huh. Los adolescentes, eso no están así porque se están construyendo Por eso los adolescentes necesitan gente al lado, amigos, para sentirse importante Porque está descubriendo su identidad claro. Pero bueno, cuando ya tiene más edad, en la quietud de la noche, en la, en la tranquilidad de ver una película De estar con la señora, así que ya no hay más claro. Yo creo que, que como es como eso Oye, Claudio, otro, otro mensaje ¿eh? que ha llegado al más 5699 217888. Mira, buenas noches, acá Girardo desde Win. El 2015 se fue el último integrante de mi familia, mi padre. Paso todas las fiestas solo, con mis perros y gatos. Lo peor de, de, lo peor de todo esto es que uno se acostumbra y comienza a ser raro pensar en pasar las fiestas con compañía. Eh, eso... Me llama la atención cuando él lo define como lo peor de todo, acostumbrarse. ¿Será peor? Insisto, esto es parte de una cultura que normaliza automáticamente que ese acostumbramiento a estar solo para estas fiestas es malo. Eh, aquí hay que ver dos criterios como dice Gerardo. Uno, y lo dice bien, eh, se acostumbró a estar solo, uh -huh. pero hay que ver... Eh, ¿En qué condiciones se acostumbra a estar solo? Porque a lo mejor los demás lo invitan y ya está pasándose el ermitaño. Es ir a aislarse, a no tener un contacto social, a sentir que ese espacio eh, que podría ser su pieza o su casa pasa a ser su mundo. Eh, eso, de alguna manera, no va a hacer algún daño. siempre Es decir, camina menos, hace menos ejercicio, menos habilidades sociales, eh, se va encerrando y perdiendo perspectiva de lo que pasa afuera. Si es que fuera... ...en sentido muy amplio... ...y quizás por eso las familias lo encuentran raro... ...porque eh, si el tipo es simpático... ...social... ...lo quieren... Eh, ...está no compartiendo lo que es ser con los demás... ...porque uno siempre también le va a exigir a sus familiares... ...oye, pero ven a mi casa a almorzar... Pues, ¿sí? ¿Por qué no vas a venir... ...o yo voy a tu casa... Eh, ...esos lazos tampoco se pueden perder... ...ya sea con familiares o amigos... ...y también uno tiene que tener el cuidado de ser respetuoso con con quien a uno los quiere. Bien. Por eso que está, está ese esas dos cosas. que bueno que esté bien consigo mismo, pero hay otros que también lo quieren y también lo necesitan. Así es. Una con 38 minutos, sigan participando amigos auditores a través del WhatsApp de BioBio, Bio, que es el más siete ocho 888 Estamos leyéndolos también en nuestro, en nuestro Facebook. ¿eh? A ver, eh, desde Loncoche, Carlos Garcés nos está escribiendo a esta hora. A ver, y mmm, en cuanto al WhatsApp... Mira, tengo, tengo me siguen llegando los mensajes. A ver, eh, aquí me dicen, por ejemplo, el 25 de diciembre es feriado porque es Navidad. Si las creencias son ajenas a esta fiesta, se debería ignorar como ocurre con otras. Por ejemplo, el 12 de octubre. El problema es que habría que tener claro que el viejo Pascual y todo lo que la rodea... Claro, lo crea la, una empresa que fue la de la gaseosa, eh, dice Victoria. Pero... Mmm, cuando estos feriados, claro, cuando uno dice feriados que son irrenunciables, que son de, finalmente, feriados católicos, por ejemplo, el de Semana Santa, el de frío ya ese es otro tema. Pero claro, hay muchas, eh, eh, quizás no ignorarlo, pero también sirven para que la gente pueda tener para compartir. Si es que están con su familia, muchos no trabajan, muchos siempre tienen que trabajar por los feriados. Y también es una instancia súper importante, aunque no se le vieren propiamente la Navidad por un tema religioso, por un tema de creencia, o, o directamente por ser ateo o agnóstico, eh, si ¿sí les sirve para compartir porque durante todo el año quizás trabajan todos los feriados y también eso crea una instancia positiva Claudio exacto eh. por eso eh, uno no está de acuerdo con todos los feriados por creencias, por ideología, por cualquier cosa pero nadie se irá a trabajar el día feriado claro. <risa> o sea, partiendo de eso eh, yo puedo hacer de no sé qué cosa y, y si es totalmente contrario a lo que yo pienso y creo yo me voy a quedar en la casa de Walter descansando claro, pues. porque porque ese es el punto, es decir, ¿cómo yo le saco provecho a lo que vivimos? Porque también podríamos ser anárquicos y, y crear un mundo paralelo, pero no estamos en un mundo paralelo, estamos en el mundo real. Y el mundo real, ¿cómo uno se adapte? ¿Cómo estuvo Gonzalo? ¿Cómo ahí o hacer cosas que, eh, por último, flojear, dormir? Exacto. ¿no? Pero, sí. Oye, mira, eh, Claudio, aquí hay otra, otro comentario. Mira, dice hola, yo también vivo sola. ...después que ya... ...después que mi única hija... ...empezó a vivir su propia vida... ...pero estas fiestas se las paso acompañada con mis cercanos... ...estar solo es una opción... ...y muy y es muy importante quererse y dar amor a los demás... ...dice Patti de Santiago Centro... ...muy generosa Patti. ...pero hay un tema detrás... ...Claudio también... Eh, ...aquí ella dice que esta fecha la pasa sola... ...pero... ...será también... ...hay muchos casos donde los hijos... ...muchas veces se van y se olvidan de los papás... ...y no para la Navidad ni para el año no... ...todo el año... Pasa. No sé si es el caso de Patty Ella debe ver a su hija, me imagino. Pero si no es así, es el caso de tantas personas que nos llaman de repente que ya prácticamente la Pascua y el Año Nuevo, o la Navidad y el Año Nuevo, pasan a ser una fecha como cualquier otra, porque en todo el año no los van a ver. Sus seres queridos, su hijo se fue, no los vieron más. Eh, se alejaron, pelearon, quizás, no sé. Pero hay un tema más allá de la fecha en particular, en ese aspecto sí aquí lo que dice es importante al dice importante creerse y dar amor a los demás claro eh, porque es cierto hay hijos ingratos eh, hijos no ingratos padres que no más bien las cosas no sé cien mil razones para que de repente se están sin hijos de padres y es más habitual de repente de lo que uno piensa pero eh, como dice Patricia ahí eh, pese a que viva sola Igual tiene el espacio social que la enriquece en donde se nutre y también nutre a otros. Por Exacto. eso es como la resiliencia, cómo me adapto a los cambios, cómo voy generando nuevos espacios para sentirme bien y para hacer sentir bien a otros, porque es un poco el juego de la vida. En la medida que juntos avanzamos en los afectos, en las emociones, en construir espacios comunes, es como nos vamos desarrollando y sintiéndonos más plenos. Uh -huh. Totalmente Oye Claudio, estamos ya a 18 minutos de las 2 Nos tenemos que despedir Pero um, hace un, un eh, momento que Mira la cantidad de participación que tuvimos con los auditores Por parte de los auditores eh, Y que um, sin duda yo creo que a dar para largo Podríamos tener una nueva reunión esta semana Claudio Y durante las próximas dos semanas Porque la fecha es bien particular eh, Querámoslo o no Creámoslo en la Navidad eh, como dice un comercial, por ahí la magia está en creer lo, Mira, yo lo único Uno puede creer o no creer Pero lo que yo jamás He permitido Ni concebido, y encaro a quien lo haga Y, y, y lo critico y lo encaro Y soy muy pesado Es cuando a los niños les dicen Que Bueno, lo que siempre algunos Grinches, amargos le dicen a los niños Los niños son los que más disfrutan con estas fiestas y, y, y, y ellos viven esa magia eh, de, del, del viejito pascuero que llega dependiente que sea una creación comercial y todo pero es algo mágico y que hayan unos regalos y todo pero ellos tienen todo una, un cuento alrededor armado eh, están ilusionados y yo creo que um, ellos son los que más disfrutan entonces, insisto puedes creer o no creer pero el tema del, de, de todo lo que se hace alrededor para, para ellos es lo que yo creo que hay que preservar, lo positivo porque todo tiene positivo y negativo, ¿sí? pero se tiene que rescatar lo positivo. No todo es blanco o no todo es negro completamente. Hasta los siete años, de los cuatro a los 7 años, los niños confunden la realidad con la fantasía. Claro. Eh, para ellos eh, cualquier cosa puede mezclarse y por eso hay niños que se han suicidado, se han matado tirándose como superhéroes de un piso hacia abajo. Y por eso lo que dices tú es importante. y ¿Cómo mantener eso como la vida es bella en la película, en los campos de concentración? donde el papá le construye todo un mundo paralelo maravilloso, en donde el niño es feliz jugando, y creo que es importantísimo. Si pensamos en los niños, pensemos en cómo hacerlos felices, de a poco irán descubriendo la realidad, de acuerdo a, a su capacidad cerebral, que es propia la maduración neuronal, pero en esos tiempos ellos vibran, sueñan, imaginan, se creen superhéroes, el papá pasa a ser un superhéroe, la mamá, la abuelita, pero... todos tienen poderes mágicos, y qué, qué bonito que eso pueda también vivir en estos tiempos. Claudio Cornejo, nos tomamos la vida con Psicología, junto a Claudio, que tengas una excelente semana. Ah, Claudio, importante recordar que te podemos encontrar en eh, Alia para que ingresen ahí, lo estamos viendo en Bio Bio TV. ustedes ponen Alia, Claudio Cornejo, Torres, y les va a aparecer la dirección, pueden ir a Barros Arana 653 San Bernardo, ahí en la oficina 707, ahí está su consulta, eh, donde atiende Claudio, pueden... Pueden llamarlo ahí, ahí está el número, ¿eh? en Doctoralia, para que lo puedan ubicar. ¿Pueden pedir la hora por ahí o no, Claudio? Sí, está la agenda ahí mismo y el teléfono y el WhatsApp y todo para claro. ubicar directamente Hay un botón azul que dice reservar cita, que es el más llamativo de la página, y yo me lo acabo de dar cuenta. No, no lo vi antes de preguntarte. Ando piti hoy día. <risa> ya, Claudio. Oye, buen descanso, saludos a tu familia. Listo, que esté muy bien. Te veo a tú, o sea, Willy los auditores, gracias por participar. Vale, chao, chao. Una de la mañana con 45 minutos, hacemos un alto y volvemos luego con más Trasenoche aquí en Bio La Larra.